¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva plática, a esta nueva charla, a esta nueva conferencia. La cuarta de seis que vamos a hacer nosotros aquí. Estamos en el exterior ahora. Hoy el clima nos ayudó un poquito. Y entonces, bueno, podemos aprovechar esta bella vista de Ciudad Victoria que se ve en el fondo. Espero que la puedan disfrutar ahí eh, en el video. Y hoy con un tema también interesante, profundo, maravilloso, del cual yo creo que ahora sí la mayoría de ustedes, o por lo menos aquellos que están viendo este canal, tienen conocimiento. Y lo digo porque muchos que me escriben, que me preguntan, me han dicho que hable sobre este tema. Y es por eso que lo traje aquí para eh, hacer este video, para dar la explicación eh, amplia, la que ustedes saben, y, y por supuesto mucho más completa, respecto a qué es la constelación familiar, y bueno, también eh, avanzar en el terreno de aquello que muy difícilmente un constelador sepa. Porque nosotros nos dedicamos al desarrollo, al avance, y al crecimiento espiritual desde hace muchísimos años, y ustedes saben que la sabiduría es solo una, hay muchas técnicas, hay muchas herramientas, pero la sabiduría es solo una. Y a medida que vamos profundizando en cualquiera de las técnicas y herramientas que tenemos a nuestra disposición para trabajar internamente, vamos descubriendo que todo coincide. Vamos descubriendo que en definitiva el hombre es un ser excepcional, maravilloso, trascendental, pero que existe un gravísimo problema existe esta situación y esta condición de aprisionamiento que tenemos, ¿sí? Un aprisionamiento que surge a partir de los diferentes sistemas, de las diferentes estructuras, de las diferentes constelaciones que alrededor nuestro existen. Porque así como existe el sistema zodiacal, así como existen los planetas, los, los astros, Así como existe eh, el gobierno, el gobierno estatal, municipal, el gobierno federal, así también existe todo un sistema familiar que cada uno de nosotros tiene. Ese sistema familiar está eh, complementado, está inspirado, está heredado a partir de las tradiciones, de la cultura, de las costumbres, de las creencias, eh, de lo social, etcétera, etcétera, etcétera. ¿sí? En este sistema, entonces, eh, en todo sistema, se involucra, por supuesto, una serie de elementos que interactúan unos con otros, siempre. Ahora, en este momento, nosotros estamos interactuando. En este caso, ustedes como oyentes, ustedes como personas que me ven, y yo que estoy expresando. Sin embargo, lo que ustedes piensen, lo que ustedes pregunten, lo que ustedes aporten, se ha dicho o no dicho, tiene muchísima influencia en el desarrollo de esta plática. Muchísima. La mayoría de esas cosas nosotros no somos conscientes, pero están ahí. Y esta serie de elementos, por supuesto, eh, generan muchas veces conflicto, resistencia... Y hacen surgir consecuencias, como lo dije recién. Algunas para bien y otras para mal. En el sistema familiar, las personas generan conflicto, generan resistencia, cuando son o se sienten, porque a veces no lo son, pero sí se sienten excluidas, se sienten rechazadas, se sienten dejadas de lado. Y entonces, claro, esa condición que se arraiga en el sistema, en este caso familiar, pero en cualquiera de los sistemas, imagínense ustedes un planeta que se sale de su órbita, ¡ay, caray! Que Marte venga directo para la Tierra, ¿Eh? pues hacemos un choque de planetas tremendo y adiós sistema solar. En las ciudades, cuando hay diferentes tipos de... de, de de situación en donde la ley no se cumple, se generan un montón de conflictos, el respeto se pierde y se cae en gravísimos delitos. ¿no? Nosotros aquí en Ciudad Victoria hemos conocido todo eso, creo que seguimos conociendo, pero bueno. Pero todo México está pasando, ¿no? Y eso, claro, a todos de una o de otra manera nos afecta. Pero en la familia, en la familia también sucede eso. Y, esa descend y, y ese conflicto que se hace presente continúa en la descendencia, ya que el sistema tiene un propio, una propia inteligencia, una propia sabiduría, siempre para intentar buscar, desahogar, sanar, limpiar eso que se va atrayendo. ¿Sí? Porque la divinidad, porque... Eh, la sabiduría divina está en todos lados. Cuando nosotros ponemos mano a una condición natural, la desequilibramos, generalmente es así, debido a nuestra escasa percepción, conciencia, inteligencia. Pero la naturaleza busca siempre ese equilibrio cuando el tiempo va pasando. La sensación, sintonía o pendiente que se tiene o se trae de ese sistema, en este caso sistema familiar, se transmite en cadena siendo funcional a este sistema fa familiar que busca sintomatizar la deficiencia. ¿Sí? Busca sintomatizarla para que sea resuelta, para que sea desahogada, como decíamos recién, para que sea descomprimida. Ustedes dirán, bueno, pero si esto ocurrió generaciones atrás, ¿cómo es posible que nosotros mismos, nuestro hijo nuestros nietos vivan este tipo de eh, conflicto o de resistencia. Bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero para verlo y para entenderlo muy bien hay que dar un repaso por el tema del inconsciente. El término inconsciente hace alusión a todo aquello que escapa a la conciencia, ¿no? El inconsciente es lo que está por debajo de aquello que es consciente. Comprende todo lo que desarrollamos y sentimos de manera inadvertida. Son los actos que están fuera de control de nuestra voluntad, lo que ha sido reprimido, sea por doloroso, traumático o vergonzoso, o sea todo aquello que no tenemos control pero que se está desarrollando en nosotros mismos. Por ejemplo, nuestros sistemas biológicos como el digestivo, el respiratorio, el sanguíneo, se desarrolla a nivel inconsciente. Ustedes no están conscientes ¿no? de, de bueno, ahí voy, me como algo y ahí lo voy pasando por la laringe, y luego el esófago y, y ahí va hasta el estómago y luego los intestinos. Y... No, no, No, no, no voy yo est estando al pendiente de ese proceso. No soy consciente, se desarrolla todo de manera inconsciente. Así que hay más de un 97% de aquello que somos, biológicamente, emocionalmente, mentalmente, de lo cual no tenemos ni la más pálida conciencia. Por eso el grupo y el trabajo que nosotros hacemos le llamamos manifestación mística. ¿no? Y lo místico, como dijimos hace un rato aquí, es aquello que busca expresar, descubrir y ser consciente de aquello que internamente nosotros poseemos. ¿Sí? Místico viene etimológicamente la palabra iniciado. Iniciado es de lo interior, de lo interno. Y poder volverse 100% conciencia, eso es alcanzar o ir avanzando hacia el estado búdico o estado crístico y para todos nosotros eso es posible Jesús decía ser perfectos tan perfectos como mi Padre que está en los cielos ¿Sí? No nos pedía, seamos buenos, hagamos lo mejor posible las cosas pórtense bien no, nos pedía perfección hoy tengo la gorrita porque como sabrán no, no tengo muy poblado el asunto acá arriba y está fresquito, ¿no? así que me disculparán. ¿sí? Pero bueno, ser perfectos es lo que debemos buscar. Eso significa amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿sí? Buscar ese estado de conciencia pleno, a la cual, por supuesto, no alcanza una vida generalmente, pero, pero tenemos que irnos mejor que como llegamos. Eso tiene y debe de ser una constante, un mandato interno que debe de resonar a cada instante de nuestras vidas. Ya que si no es así, hemos perdido total y absolutamente esa órbita y estamos en desequilibrio y estamos en desorden, como lo está la mayoría de las personas a nivel mundial. El 90% está en un desorden. Y soy optimista, soy optimista bueno, sigamos con el inconsciente para ir comprendiendo eh, el inconsciente no solo se basa en la lógica sino que utiliza también un lenguaje simbólico, metafórico o intuitivo ¿sí? tener conocimiento de eso, avanzar en la sensibilidad y el desarrollo de la intuición es fundamental para poder leer, para poder interpretar, para poder conocer el inconsciente y dar explicación a los sueños ¿no? que tanto muchas veces nosotros queremos a mí me, me llueven las, todos los días recibo un montón de personas que, que me piden que, que interprete los sueños ¿sí? y la verdad es que me resulta muy fácil, muy sencillo hacerlo y no es porque sepa exactamente el significado de cada imagen no, algunas sí las sé por supuesto hay símbolos que son universales ¿no? y se conocen muy bien ¿A qué se refiere cuando soñamos a eso? Pero otras cosas no. Otras cosas surgen a partir de la percepción, de la intuición, que todos nosotros tenemos. Las características del inconsciente, porque es importantísimo tenerlo bien, bien, bien conocidito esto, es que el inconsciente es pura inocencia. No juzga ni distingue entre el bien o el mal reacciona al margen de los prejuicios, razonamientos y creencias, así es el inconsciente. El inconsciente tiene una característica que es también atemporal, no discrimina entre el pasado, el presente y el futuro, para él todo es y está aquí. Otra característica es que la mente inconsciente no existe diferencia entre lo real, lo imaginario, lo representado o lo artificial. Si uno lo visualiza, si uno lo mentaliza, si uno lo crea, para el inconsciente eso es real. Fíjense ustedes. Así que tengan cuidado con las películas que estén filmando dentro de su cabecita. ¿sí? Porque eso está afectando absolutamente nuestro inconsciente. Que por supuesto luego crea y genera una realidad. Recuerden que tiene un 97% de influencia sobre nuestras vidas. Así que, es increíble. También como otra característica, cada vez que enfrentamos situaciones emocionales similares a la original, de estas que son traumáticas... Nos avisa y activa en nosotros las sensaciones ya conocidas para que tomemos precauciones o evitemos riesgos, si son de esa índole, ¿no? Y esto puede repetirse una y otra vez a lo largo de nuestra vida. O sea, cualquier situación y cualquier elemento es un detonante para que aflore un montón de cosas, que no tienen nada que ver con lo que está pasando, o tiene muy poco que ver. Pero fue un detonante. Resuena y entonces el inconsciente se pone en una situación eh, defensiva, y eso nos altera, y eso nos perturba, y eso nos alborota emocionalmente. ¿Se ¿Sí han notado ustedes cuando se salen, de, se salen de control, se salen del centro? Eso se da porque en el inconsciente hay muchas situaciones y muchas condiciones muy comprimidas, muy resueltas. Son el pendiente que existe en nosotros trabajar con ello para descomprimirlo, pues va a necesitar de nuestra parte un pequeño esfuerzo, o mejor dicho, un descenso a los infiernos, bíblicamente hablando. Hay que abrir de a poquito la caja de Pandora, hay que sacar y ver los diablitos que tenemos dentro para irlo limpiando, para, ir, para irlo sanando, y entonces así, cuando surjan estos detonantes fuera, pues no haya afectación, no haya perturbación. Y constelaciones familiares es una de las herramientas para todo ello. Ya lo vamos a ver. Sin embargo, seguimos avanzando con esto del inconsciente. Y cuando hablamos del inconsciente, hablamos también del inconsciente colectivo. ¿Sí? Ese inconsciente colectivo que tiene total que ver con la familia, tiene todo que ver, por supuesto, con la sociedad, con la cultura, con el tiempo, con el país con todo eso, pero en este caso vamos a enfocarnos en la familia. Eh, esto lo, lo dio, digamos que a conocer el famoso Carl, y el genial, famoso Carl Gustav Jung, ¿sí? discípulo de Freud, que luego se peleó, o mejor dicho, se distanció, no se peleó, porque lo superó ampliamente a Freud. Ningún maestro egoísta y nada avanzado y nada trabajado, gusta de que algún estudiante o algún discípulo lo supere. Es muy triste, porque tendría que ser al revés, ¿no? Los verdaderos maestros, pero se sienten felices, gozosos, ellos conforme de que han hecho un excelente trabajo, de que un estudiante o un discípulo lo haya superado. Pero bueno, no era el caso de Freud, ¿no? Que él, él eh, enfocaba todos los problemas del sexo y nada más, y no salía de alguien. El pobre, pero bueno. <risa> eh, el inconsciente colectivo entonces es una base psíquica suprapersonal y general cuyo contenido fundamental son los arquetipos, que son representaciones, símbolos y conceptos universales concebidos e interpretados de un mismo modo por un colectivo que comparte historia, cultura, mito, religión, creencia y lazos sanguíneos, como lo dije recién, ¿no? Aquí se lo estoy leyendo nada más para que quede más en claro. El inconsciente familiar, por tanto, refuerza el sentido de pertenencia al grupo y la identidad de sus miembros generando un sistema en equilibrio o no. Generalmente es en desequilibrio. Generalmente. A veces no. A veces a ambas cosas se complementan, pero bueno, cada quien tendrá que hacer su propio trabajo, su propio repaso, tendrá que transmitir su propia experiencia de acuerdo a, que, a aquello que, que está viviendo a nivel de familia. Por experiencia y como terapeuta desde hace más de 20 años, les quiero decir que la mayoría de los problemas eh, tienen su raíz ahí, en la familia, principalmente en, la papá, en el papá y en la mamá, ¿no? Y ni que hablar... en de condiciones que se traen de generaciones pasadas. ¿sí? Eh, los arquetipos básicos del inconsciente o familia interna, y esto es muy interesante que ustedes lo sepan, porque cada uno de nosotros tiene una familia interna. Qué lindo, ¿eh? Que haya llegado un montón de gente. Yo creo que sí pueden conseguir sillas si se quieren quedar, ¿eh? Pero bueno, yo para que no se vayan, porque está lleno, no esperábamos tanta gente. Qué bueno, qué lindo. Espero que saquen algunas fotos ahí. Ok, eh, tenemos esa familia interna. Adentro tenemos un papá, una mamá, un hijo y una hija. Como aprendemos por imitación e instinto también llamado ADN emocional, es posible que esa familia interna, o mejor dicho, se haya alimentado total y absolutamente por la experiencia vivida con nuestros progenitores. Entonces, ese papá interno o arquetipo de la disciplina también, tiene mucho que ver con el papá que hemos tenido. ¿Sí? Entonces... Ese padre interno si es positivo en nosotros, o lo positivo que tengamos en nosotros de ese padre interno, de esa familia y, y en su aspecto de figura masculina, es un motor que nos impulsa a movilizarnos, es el modelo que traza los objetivos y establece estructuras, nos impulsa, nos da orden y dirección cuando iniciamos un proyecto. Si la figura paterna ha sido inmensamente positiva, esto está establecido en nosotros. Y claro que nos favorece, y claro que nos impulsa, y claro que nos vuelve personas constantes, perseverantes, decididas. Si el padre es negativo, si hay un desequilibrio en el ejemplo que hemos tenido como padre, a nivel inconsciente nuestro padre entonces puede ser que sea bastante tirano y que busca siempre imponer su propia voluntad para su propio beneficio. El padre negativo tiene dificultades para empatizar y si se activa demasiado puede volverse bastante violento. El padre negativo, por lo tanto, general, generalmente no convence predicando con el ejemplo todo lo contrario, sino que impone y ridiculiza y puede llegar a ser bastante destructivo y rígido en sus actitudes. Esa es un, en, en su parte negativa. ¿Sí? Si esa condición está en nosotros, bueno, hay que trabajar el padre, el padre eh, biológico, sanguíneo y el padre en nuestro interior. ¿Sí? Pero basta con que lo trabajemos en nuestro interior es muy posible que luego el padre externo cambie o no, pero no importa, ya no nos afecta eso. Ya lo vamos a ver más adelante, pero quiero que ya me vayan entendiendo un poquito. Ahora la madre, la figura de la madre, interna o arquetipo del amor incondicional, ¿sí? si es en positivo la madre, es un bálsamo que cuida, pero protege y regenera. Es el amor incondicional, se encarga de la nutrición y la alimentación en todos los sentidos. Claro, afecto, cariño, ternura. La madre amorosa atiende las heridas de los demás, es comprensiva, presta atención, apoya y consuela. Todo eso en su parte positiva, ¿no? Aquí debe, debe haber madres maravillosas y hombres también que tengan esa parte desarrollada y que sean así, porque no solamente la mujer, ¿no? Eh, está siempre en contacto con las leyes de la naturaleza y es fuente de abundancia material, vida y regeneración. Por eso esto de andar mal con la madre y querer triunfar en la vida se dificulta bastante. Hay que sanar esa parte interna. ¿sí? El bichito, ahí está. Bueno, hay que sanar esa parte interna. ¿Qué pasa cuando la madre es negativa en nosotros? Cuando hemos recibido ese ejemplo de madre negativa, por supuesto la madre negativa no se ama a sí misma y por lo tanto no se cuida y no se nutre. Al ignorar sus propias necesidades tampoco se da cuenta de la necesidad de los demás, está desconectada completamente, fría, nada cálida. Adopta el papel de víctima, se enferma constantemente, <ríe> se queja de todo. Y, por supuesto, está llena de carencias materiales, amorosas y espiritual en todos los sentidos, en todos los aspectos. ¿Sí? Hay un gran vacío cuando esa madre interna en nosotros, pues, tiene bastante de lo negativo. ¿Vamos entendiendo los arquetipos? ¿Sí? Ahora pasamos a la, al del niño, o arquetipo de autosuperación, el niño interior que se ha llamado, ¿sí? Ese niño interior, ese, cuando está en su modalidad positiva, cuando sus efectos son positivos, bueno, tiene que ver con el arquetipo del héroe o el guerrero y representa la ejecución. Es decir, la búsqueda de herramientas. Sus características son que, que, que es conversador, que es carismático, que es explorador, que es seguro, confiado, dinámico, autosuficiente, inspirador y entusiasta. Y tiene siempre recursos para implementar sueños y abrir caminos. Es como los niños, ¿no? Y sumamente creativos y andan imaginando y, y andan creando. La cualidad sobresaliente es la de autosuperación. Siempre quiere mejorarse, siempre quiere ser más fuerte, ¿no? Como todos los niños que andan mostrando los músculos. Su patrón es el de perfeccionarse constantemente y mejorarse a sí mismo siempre y cuando se haga desde el juego, por supuesto, y cuando se haga, mejor dicho, desde el juego y desde el disfrute, no, desde la presión, ¿no? Por eso Jesús decía ser como niños, para ellos es el reino de los cielos, porque son ellos únicamente los que van a llegar. Esta característica es fundamental. Esta es la que nos impulsa a querer mejorar, ¿no? Al, al, al estar autoobservándonos y cambiando permanentemente pero claro, si el niño es negativo si ese aspecto cognitivo si, si ese arquetipo está en tendencia hacia abajo puede llegar a ser demasiado bruto y destructivo porque no tiene bien integrada la figura de autoridad y por ello se revela contra ella es un rebelde sin causa ¿no? si ¿Sí lo vieron, el niño cuando grita, cuando se descontrola. No controla su fuerza y en ocasiones puede volverse violento, temerario y agresivo, ¿no? Cuando le pega a la madre el niño. Suele pasar cuando se enoja y hace esas cosas. Generalmente más el niño varón, ¿no? Para aquellas que son madres, yo creo que tienen este ejemplo. Eh, no le mueve ningún ideal superior porque su tendencia es buscar el beneficio a corto plazo y siendo fiel a este principio se vuelve egoísta y controlador controlador, rebelde y pesimista ¿sí? así es, el niño en su aspecto negativo en esa faceta cuando andamos, mamá mía, ¿quién nos aguanta? no terrible y por último tenemos la niña interior, esa familia del inconsciente o arquetipo de la belleza ¿sí? La niña cuando está en su aspecto positivo tiene que ver con la sensibilidad y el mundo de las sensaciones. Representa el arquetipo de la bondad, la armonía, la belleza, la prudencia, la amabilidad, la intuición, la diplomacia y la alegría. Es mucho más atemperada y observadora que el niño y su inspiración proviene de lo que le dicta su intuición. ¿Sí? Comprende de forma innata la esencia de las cosas y tiene una voz muy interna y muy poderosa. Seguía por su fe y está muy conectada con lo espiritual y trascendental, pero no se olvida de la materia. Cuando un proyecto se encuentra muy desarrollado, la niña es la que lo culmina, poniéndole siempre la guinda al pastel. Siempre está atenta a, aquel a aquellos detalles que marcan la diferencia y es cuidadosa. Y comedida, ¿Eh? como las niñas cuando están en su faceta positiva, eso también todos nosotros lo tenemos en menor o en mayor grado. Pero cuando esa niña se vuelve negativa, y aquí me tomo un sorbo, la niña es envidiosa, la niña siempre se siente agredida y sin ningún poder personal, ella es la débil también. Manipula a los demás para conseguir atención a través del victimismo y la queja constante. Y su objetivo es llamar siempre la atención, siempre. Muchas veces cayendo en la ñoñería. Así se dice, ¿no? Aquí, ¿sí? ¿Se conoce? La ñoñería. La infantilidad, ¿no? Es caprichosa y sus estados de ánimos varían en función de la atención que le estén prestando, ¿no? Bueno. Esa es la familia interna que debemos de conocer y que está alojada en nuestro inconsciente. Y claro, por supuesto nosotros tenemos que buscar, si queremos armonizar e san ir sanando nuestro interior, y lo volviendo cada vez más positivo, para que de esa manera también en nuestra constelación familiar vayamos encontrando ese orden tan adecuado y tan certero que debemos de alcanzar. Bueno, para eso, por supuesto, tenemos que comenzar una catarsis o una purificación. El jueves, hace 15 días, nosotros hablamos sobre los cátaros. Y los cátaros tenían como eje fundamental, no se pierdan el video que lo tenemos en nuestro canal, eh, tiene como eje fundamental esa purificación interior. Por eso eran llamados también los albigenses, ¿Sí? de la palabra albino los limpios, los sanos, los puros esa facción cristiana de principios de milenio maravillosa, excepcional, fantástica tendríamos que repasar un poquito todo eso y aprender y retomar porque se encierra mucho de los principales preceptos del cristianismo profundo ¿no? como lo dijimos muy bien en la charla hace 15 días, pero bueno no me voy a ir por ahí, porque si no vamos a tardar tres horas, eh, su posición de amor comienza por desarrollar una catarsis, perdón, tu posición de amor comienza por desarrollar una catarsis, o sea, la necesidad de purificación, que significa entender y aceptar al mundo, y tal como es, con alegría y dolor, salud y enfermedad, vida y muerte, porque el problema de la contaminación, del conflicto, de la enfermedad interna es que vivimos rechazando vivimos negando vivimos huyéndole vivimos teniéndole miedo a un montón de circunstancias y aspectos y si queremos buscar una catarsis una purificación, una sanación la aceptación es fundamental el permitir que las cosas fluyan que el Tao trabaje en nosotros el famoso Wei, la no acción Padre, que sea tu voluntad y no la mía. La fe por encima de todo. ¿sí? Bueno, vamos entendiendo, vamos conectando los diferentes puntos. Claro, eso lleva su tiempo, lleva su trabajo, lleva, lleva eh, un esfuerzo permanente y constante. Pero es maravilloso cuando se va logrando, porque cada vez que logramos esa aceptación, esa sanación, es un enorme peso que se va de nuestras vidas, es un enorme peso que nos permite a nosotros poder tener una vida mucho más feliz, mucho más fluida, mucho más eh, positiva en todos los sentidos, en todos los aspectos. ¿Mm? También tenemos otra plática de la enfermedad a la ascensión, ahí está en nuestro canal de Youtube, hablábamos bastante también de este tema, ¿Sí? porque si estamos en este mundo encarnados, Estamos todos enfermos. Eso es así, una realidad, hoy y siempre. No vendríamos a esta tercera dimensión si tuviéramos un alma sana, maravillosa, excepcional. Este plano es considerado un verdadero infierno. ¿eh? Digo, tiene sus cosas hermosas y bellas, por supuesto, pero no significa que no lo sea. ¿Sí? Si no, observen a su alrededor. Pero bueno, no voy a entrar por ahí. El tema es que estamos enfermos y nadie puede decir, no, yo estoy bien, yo no tengo nada que trabajar, me siento fantástico como soy, me quiero así, no voy a cambiar nunca, porque entonces bueno está condenado, por supuesto, a que esa enfermedad siga avanzando y genere una verdadera metástasis en todos los sentidos. La aceptación genera y, y, y se entiende en nosotros por esa serenidad que vamos incorporando, que se va desarrollando, que hace independiente de los resultados. Uno genera, actúa y hace y realiza las cosas sin estar tan pendiente de cómo me va a ir. Lo hago porque así lo siento, porque así busco, porque así quiero. Como venimos haciendo, Ricky, ¿no? Desde hace bastante tiempo estas pláticas. <risa> las hacemos porque, porque disfrutamos haciéndolas Haya gente o no haya gente, no importa. Nos vean a través de YouTube, no nos vean, nos den like o dislike, no importa, no importa eso, no depende del resultado. Y bueno, simplemente hay una atención amorosa sin pretensión de poder cuando esa aceptación, ese fluir, esa fe va creciendo en nosotros. Esos desbloqueos se van produciendo a nivel consciente y mucho más a nivel inconsciente. Para producir un desbloqueo a nivel consciente hay que informarse, hay que ampliar los conocimientos, como lo estamos haciendo aquí. Hay que abrirse a nuevos preceptos, hay que investigar, investigar hay que explorar, hay que pensar con cabeza propia. Eso cambia el 3% de lo que somos, pero es un paso importante para luego continuar a nivel inconsciente. Si estamos en este tema de constelaciones familiares, ustedes me van a decir, y bueno, ¿cuándo lo nombras? Ahora lo voy a nombrar. A Bert Hellinger, ¿no? famoso eh, terapeuta o creador de este sistema. Bueno, nomás por hacer un breve repaso, Bert Hellinger nació en 1925, a los 17 años se alistó de soldado y combatió en el frente. Lo hicieron prisionero de guerra. Esto fue allá en Alemania, ¿no? Así que era soldado nazi. Eh, lo hicieron prisionero de guerra y estuvo en un campo de Bélgica. ¿Sí? No lo vamos a condenar porque fue nazi, o sea, le tocó nacer ahí. Cualquiera que hubiera nacido ahí y hubiera sido hombre hubiera tenido que ser un soldado nazi, ¿no? Eh, lo hicieron prisionero de guerra y estuvo en un campo en Bélgica. A los 20 años, acabada la guerra, entró en una orden católica religiosa... Darie Hellinger estuvo 16 años como misionero en Sudáfrica, de donde aprendió de los Zulus, ¿sí? el grupo étnico que se encuentra ahí, la necesidad fundamental de que los seres humanos debemos de alinearnos a sí mismos con las fuerzas de la naturaleza y con todos los sistemas que nos rodean. ¿Sí? Después de 25 años dejó el sacerdocio, Aquí dice, compás, y sí, porque se casó después con <ríe> bueno, el sacerdocio, dijo, hasta aquí llegué y aprendí lo que tenía que aprender. Y fue a partir de unas preguntas, eh, fue a partir, dice él, de unas preguntas que le formuló uno de sus ministros que le hizo experimentar por primera vez una nueva dimensión de cómo cuidar a las almas. El ministro preguntó al grupo en el que estaba Hellinger, ¿qué es más importante para ti, tus ideales o la gente? ¿Cuál sacrificarías? Le siguió, dice él, una noche sin dormir, debido a la profundidad de la pregunta. Y Hellinger dice, Le estoy muy agradecido a ese ministro por haberme hecho esa pregunta. En un sentido, la pregunta cambió mi vida. Pues esa orientación fundamental hacia la gente ha formado todo mi trabajo desde entonces. Una excelente pregunta digna de todo. Así dijo Bergelinger. ¿sí? Eh, bueno, qué bueno, qué bueno que se dedicó a servir, ¿no? Porque eso habla de la grandeza del alma. Pero recuerden ustedes que a la primera persona que debemos servir somos nosotros mismos. Yo creo que él ya había hecho ese trabajo, ¿no? ¿Sí? Eh, no podemos ayudar a otros, porque siempre está esa intención de ayudar a otros y, y olvidarnos de nosotros, porque es muy poco lo que podemos hacer. Nadie da lo que no tiene, ¿no? Claro, bueno, una reseña que quería hacer. Eh, pasó por varias escuelas terapéuticas y luego desarrolló constelaciones familiares dice que se casó dos veces aún vive este hombre aún vive a diferencia y quiero eh, enmendar el error que tuve de la enfermedad a la ascensión con Reichert Hammer que dije que vivía pero no, había fallecido en el 2017 yo no sabía me había quedado con la idea de que todavía vivía si ¿Sí recuerda, para los que estuvieron eh pero este sí vive todavía. ¿eh? Según Wikipedia, todavía está vivito. Eh, sí recuerdan ¿no? a, a Reiger Hammer, el del DHS, el síndrome de Dirk Hammer, ¿m? en donde eh, no hay que interferir a la, interfe a la enfermedad cuando se está manifestando, siempre y cuando hayamos resuelto eso emocional o eso inconsciente que nosotros teníamos porque el cuerpo tiene todo maravilloso mecanismo de reparación y de sanación increíble, extraordinario claro que los laboratorios y la medicina esto no le gusta, por eso fue perseguido estuvo tres veces en la cárcel, la retiraron el diploma de médico, y bueno, etcétera, etcétera toda una persecución no que tuvo este Reiger Hammer vean la plática y hablo mucho más de todo esto la enferme, de la enfermedad de la ascensión, así se llama esa plática, ahí está en nuestro canal. Bueno, bergelinger volviendo a él, lo que hace es descubrir el ADN emocional, por así decirlo. no La ausencia de integrantes de familia, dice él, nos lleva a sustituirlo y eso puede desembocar en desequilibrios que surge del inconsciente. Del inconsciente. El sistema familiar está dirigido por una conciencia común que une a todos los miembros. Si algún miembro es olvidado o menospreciado o menoscluido, esto puede causar trastornos psíquicos, enfermedades y bloqueos de todo tipo. Por eso el origen, según la constelación, de muchos padecimientos están en lo que hemos vivido y en los antepasados, que si logramos, por supuesto, luego a través de esta terapia, sanar, restituir, permitiremos entonces que en nosotros fluya ya el amor, que en su consciente se desbloquee esa condición, o ese, ese, esa familia interna, y luego, ¿por qué no?, que surja un ordenamiento exterior. Nosotros hemos hecho algo de constelaciones con el grupo, y son una de las cosas que hacemos, trabajamos muchas. Y bueno, en este en estas experiencias que hicimos, pues nomás al otro día ya sucedieron un montón de cosas, ya me contaron, ¿no? Por haber hecho una constelación. Bueno, esto se hace en grupo, ya voy a dar los pasos de esta dinámica, ¿sí? Que vamos a realizar, perdón, que se hace cuando... Se, se entra a una constelación yo creo que muchos de aquellos que están aquí o me están viendo lo han hecho pero eh, es importante repasarlo y es importante tenerlo bien en cuenta eh, Bergellinger entonces desarrolló el trabajo de constelaciones familiares para revelar esos enredos del inconsciente para que nos demos cuenta con mayor comprensión con mayor entendimiento de qué nos sucede y qué nos pasa ¿no? y Viene a mi memoria este recuerdo este, esta, de esta historia en donde un padre que tenía dos hijas, una de ellas se casó con un horticultor y otra se casó con un fabricante de ladrillos. Y cuando este padre fue a visitar a, a una de sus hijas, a, al que se casó con el horticultor, le dijo, ¿cómo andas hija? ¿Cómo estás? Bien, muy bien papi. Solo pido y ruego... Que, que llueva siempre para que mis hortalizas y mis verduras y todo lo que yo siembre se genere en abundancia. Solo pido eso. Mira qué bien, dijo el papi. Luego fue a ver a la otra hija y, y claro, estaba casado con un fabricante de ladrillos. Y el padre le preguntó, ¿cómo andas, hija? Y la hija le dijo, bien, muy bien. Solo le pido a la naturaleza y al sol que... Y te pido a ti también que pidas para que no llueva, porque si no, mi esposo no puede fabricar ladrillo y entonces no va a haber abundancia. Y entonces, claro, qué compromiso el del padre. ¿Va a pedir a favor de una de las hijas o de la otra? A veces esa decisión del padre, puesto en, este, en esta narración y en este cuento, produce un conflicto enorme, tremendo en vez de dejar fluir, en vez de aceptar como venga la cosa y, y que viva a mi hija como tenga que vivir no, me pongo del lado de una y ahí ya empecé a desordenar esa constelación y entonces genero un conflicto en una de las hijas o en ambas ¿Mm? un ejemplo, me acuerdo de esa historia ahora que estaba hablando de esto, pero ilustra muy bien bueno, pero entremos a la dinámica de la constelación la dinámica de la constelación eh, eh, se trabaja en grupo cuando se hace de esta manera representativa sí, porque hay otras maneras, yo antes la hacía con papelitos que es más fácil porque cuando se trabaja de manera individual se los ubica dibujando, donde está papá, mamá, hermanos, abuelos, hijos y eso te da una idea pero también se hace con muñecos ¿Mm? le pides a la persona, al paciente que, que los ubique y bueno, te vas dando cuenta pero es mucho más interesante y mucho más holístico, mucho más completo cuando hay personas, cuando las representan seres vivos, a papá, mamá, abuelos. Y entonces, claro, en, ese, en esa dinámica necesitamos de un grupo. El que constela, el que está constelando, no el constelador, el que constela, elige a las personas que representan los miembros de su familia. Es mucho mejor así que él las elija al azar, aunque no las conozca, no importa. Hay que permitir que surja la dinámica oculta eh, tomando en consideración a los participantes o coordinándolos según la intuición del constelador. Aquí viene la participación del constelador que también es fundamental. Eh, ese ordenamiento se hace cuando se constela, tiene repercusiones en la familia, llevándolos a un nuevo esquema posicional en donde todos están involucrados. Bueno, la dinámica ahora. Están las personas, el grupo se las elige. El constelado elige a los representantes de las personas de su familia, el segundo paso. El tercer paso elige representantes también para sí mismo, o sea, si así lo quiere, puede ser que no, puede ser que sí. A veces es importante que así sea porque es tan fuerte lo que va a constelar. ¿sí? Porque es muy bueno que traiga un asunto, que traiga una situación, que traiga uno, un conflicto. Pero a veces no es necesario. Yo muchas veces me encuentro con personas que no saben qué constelar y digo: No te preocupes, ya va a salir. Vente aquí, elige a las personas y ahí brota todo. No, espérate, ya elige a otro. Mejor quiero verme de afuera porque no puedo. No puedo estar en el centro, no puedo ser el, el, el protagonista, porque es muy fuerte para mí a nivel emocional. Uno no puede dejar de envolverse de esa atmósfera, de esa energía que va sucediendo cuando se va realizando la dinámica. Eh, la... El cuarto paso, intuitiva y conscientemente, los debe ubicar en el espacio y dirección que sienta a la persona. ¿no? Al papá lo pone aquí, a la mamá la pone allá, mirando para allá, a, a, al hermano, a uno de sus hermanos aquí, a la otra hermana por allá, según cómo va surgiendo, cómo va eh, fluyendo, según el que está siendo constelado. Los representantes no tienen que te teatralizar. ¿eh? Ojo, que tú estés representando a esta persona significa, y mucho menos si no conoces a esa persona. Simplemente simplemente eh, lo representas, nada más. Eh, y solo te dejas llevar por lo que vas sintiendo. Y esto es una, una situación mágica, porque realmente es increíble sin conocer a la persona. Como todos estamos conectados... De una o de otra manera, por ahí tenemos charlas que hablamos de la matriz o de la latice. ¿sí? Como existe este inconsciente colectivo que, de la cual todos estamos envueltos, yo digo aprisionados, en esta humanidad. Entonces, claro, podemos llegar a percibir, podemos llegar a sentir, si tenemos un poquito de sensibilidad nomás de lo que está ocurriendo, de lo que le está pasando a aquel que estamos representando ¿eh? si no estamos nosotros constelando y estamos ayudando a alguien es maravilloso, es mágico 6, dice luego los representantes deben exteriorizar lo que viven a partir de las indicaciones del constelador 7, es importante abrirse emocionalmente y permitir que la palabra, el lenguaje corporal consciente e inconsciente fluya. ¿Sí? Y por último, ocho, se busca la integración y sanación a partir del sabio arte intuitivo del constelador. Y aquí es fundamental esta, este aspecto, porque bueno, podemos conocer y podemos saber sobre la constelación, pero si el constelador, el que está dirigiendo la batuta, ¿sí? el director de orquesta de toda esta función, que es la música que trajo el que está siendo constelado, no está siendo bien dirigida, entonces bueno, no vamos a llegar a mucho. Pero claro, para que el arte se produzca, el artista tiene que haber sido trabajado, tiene que haber sido, por supuesto, eh, desarrollado durante muchísimo tiempo, si es posible. Y puse aquí algunas cualidades, que debe de tener, para que ustedes pongan atención cuando vayan a constelar con alguien, pregunten quién es, de qué se trata, cuál es la historia de este individuo, no porque venga a dar constelaciones familiares, ya entonces, ah, bueno, ahora me voy a dejar constelar, porque tal vez produzca aún mucho más desorden que el que teníamos. Eso ha pasado, eso ha ocurrido, ya que el individuo que se dice llamar constelador, pues no tiene un trabajo personal, fundamental. No lo tiene, no ha trabajado internamente, no sabe nada de espiritualidad, no sabe nada de, de, de, de, de los egos, de las limitaciones, los conflictos internos, no, no, no se ha limpiado. Vive una vida desordenada, caótica. ¿Ustedes creen que alguien así va a poder a ustedes constelarlo de sana manera? Nadie puede compartir o... Oh o dar lo que no tiene, lo habíamos dicho en un principio. Bueno, segundo punto, la actitud debe ser sin intención también, sin intención. Los que vivieron el ejemplo de la constelación, algunos que estaban aquí, se habrán dado cuenta. Todo va surgiendo en el momento, en un fluir. Constante, permanente, mágico, intuitivo, maravilloso, excepcional, artístico. Tercer punto, debe ser empático el constelador. Ah, no van a poder ahí a, a una cara de vinagre hacer este tipo de cosas, ¿no? <risa> es importante eso, ustedes creen que no, pero sí, tiene que generar esa empatía, tiene que generar esa familiaridad, esa confianza. Aunque no lo conozcamos, nosotros, ustedes saben que desde una primera instancia sabemos si... si si somos empáticos, no somos empáticos. Y si no somos empáticos con esa persona, y no lo somos porque el constelador no ha trabajado eso, entonces no perdamos el tiempo ahí. Salgamos corriendo porque no va a salir algo bueno de ahí seguro. Entonces el, el constelador debe de haber aprendido a trabajar esa empatía y saber entrar en sintonía con las personas. ¿Sí? Y por supuesto con aquel que está siendo constelado ¿no? debe ser facilitador del desahogo de las circunstancias sean buenas o sean malas, conscientes o inconscientes, queridas o no queridas un facilitador, a veces las cosas no se están facilitando y entonces no puede andar presionando para que salga no, llevan su tiempo es por eso que también se debe y se tiene que poseer tacto para estas cosas Debe tener incorporado la sabiduría de que no es él el que cura, sino la misma sabiduría, energía universal que nos rodea. O sea, dejar que la realidad sea que esta condición maravillosa y mágica, excepcional, este espíritu santo llamado religiosamente, vaya fluyendo. Y por último, saber tener en cuenta debe de, de, de haber trabajado eh, que no es una conversación racional poniendo atención al motivo a constelar a los gestos, al tono, al discurso, a las actitudes a las enfermedades, a las muertes, a los nacimientos, a las parejas, a los divorcios a los detalles, aquello que va percibiendo, sintiendo etcétera, etcétera, etcétera todo se va dando de parte fundamental del constelador pero Muchas personas que llegan a ser representantes, no, hacen aportes increíbles y eso facilita muchísimo todo, ¿no? Pero eso va a depender también del trabajo que la persona tenga internamente. Porque todos, y algunos más que otros, pues tienen un terapeuta incorporado, ¿no? Un sanador interior. Si han trabajado consigo, consigo mismo, eso lo tienen. Muy bien. Hay dos maneras de estar vinculados familiarmente. Perdón, esto es importante, antes quiero remarcarlo. El fenómeno de la constelación familiar no ciñe, no se sigue a métodos. Y esto es muy, muy importante dejarlo bien establecido y bien dicho. No se ciña ningún método preexistente, ni psicoanalítico, ni de gestal, ni PNL, ni de codificación, incluido ni siquiera por el mismo previsto por Ver Hellinger, porque todo es tan abierto, todo es tan, alí, tan libre, tan fluido, que es como se va dando. A partir de ciertas pautas, por supuesto, ¿no? Pero. Y a partir del trabajo interior del constelador, desde ya. Pero todo es muy abierto y por eso es superior, y por eso es único, y por eso es como una obra de arte, genuina, es maravilloso. Y ahora sí, hay dos maneras de estar vinculado familiarmente. Lo habíamos dicho, una nos debilita, ¿sí? ya que al no estar consciente se activa una lealtad invisible que nos ata al pasado repitiendo destinos que no nos son propios se han llamado enfermedades, se han llamado fracasos, se han llamado traumas, al no estar consciente por no haber trabajado con nosotros mismos, o no o haber constelado a la familia, o no haberse interesado por el desarrollo y el crecimiento espiritual. ¿Sí? Todo eso entonces nos debilita todo lo que la familia nos haya heredado, pero nos da fuerza también lo que la familia nos haya heredado, eh, ya que estamos unidos de forma consciente en nuestro sitio adecuado o sea, hemos hecho un trabajo consciente, nos hemos puesto en el sitio adecuado entendiendo la constelación, abrazándola y tomando todo lo que pasó por supuesto, para dar un salto en alto ¿Sí? para dar un salto del cual más adelante voy a hablar porque una vez que yo armonizo y que yo sano mi constelación no se detiene ahí mi trabajo de hecho, todo lo contrario, ahí comienza, comienza mi trabajo. Ahí Aquí es me van a tirar con tomates los fanáticos consteladores, ¿no? Pero es que la situación es que los grandes maestros, cuando hablan de la trascendencia, y ustedes saben que yo siempre apunto lo más alto posible, porque así nos han enseñado los grandes profetas, los grandes iluminados, nos hablan de cosas muy fuertes y ya vamos a hacer repaso a algunas citas bíblicas ¿sí? que refuerzan esto que estoy hablando. Pero, pero primero es sanar la constelación. Eso sí. O sea, nosotros no estamos en el punto cero generalmente. Estamos en el punto menos 10, 15, 20. ¿Sí? Esa es la verdad. Esa es la verdad. Duele. Pero así todos venimos a este mundo, porque la humanidad está enferma desde hace milenios y nos contagiamos unos a otros. Siempre ha sido así en esta humanidad. Pero empieza a llegar el momento de que todo esto comience a cambiar. ¿sí? Y ese gran aporte que hizo la escuela germánica, la nueva medicina germánica, fue importante, fue fundamental, ¿no? Eh... Mer Hellinger y, y, y, y, y Herk, eh, Hammer, perdón, el doctor Hammer, quería nombrar, nombrarlo, pero no, el doctor Hammer, ¿sí? entre ellos fueron pilares fundamentales. Y así otros tantos. Eh, ¿quién es, ¿A quiénes está destinado este trabajo? A ver, para que se tenga bien en claro, porque algo de esto de seguro, te, algo de esto nosotros tenemos. Primero, a personas con dificultades familiares que lo manifiesten en problemas emocionales, mentales o corporales. Bueno, ya yo creo que todos, ¿ah? ahí vamos metido toda la bolsa. También a personas con problemas de pareja y sexualidad. Ahí vamos, una gran porción también. ¿eh? Tres, a enfermedades graves, adicciones o apegos. También ahí vamos. Cuatro, a personas... En duelo por fallecimiento o por repetidas experiencias de infortunio, como abuso, aborto o violencia, también. Cinco, a personas con problemas de inmigración o emigración. Eso ya lo constelé yo, por suerte. Ya tengo mis papeles, lo juro. Lo juro. Bueno, me costó, no fue fácil, ¿eh? pero bueno, lo constelé y lo tuve. Seis, adopciones, problemas de conducta o falta de confianza, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de seguro algo de esto tenemos, si no es que todos, si no es que todo ¿no? Eh, las pautas fundamentales en toda convivencia humana o las órdenes del amor, según Hellinger, las marcó de esta manera. Y fíjense ustedes, muy importantes, ¿no? Eh, hay que saber que el amor solo puede prosperar si las leyes que rigen al sistema familiar son respetadas. Primero el orden, luego el amor. ¿Sí? Nosotros hablamos, muchas veces decimos, que el amor es maravilloso, pero tiene que haber cierta dirección. Si no el amor desparrama. Si no el amor no te eleva. ¿Sabían eso ustedes? es como el molde de un pastel, ese es el orden, esa es la dirección, y la dirección tiene que ser hacia arriba, no hacia las cosas materiales, porque si no empiezo a sentir hacia el mundo, material, y me quedo aquí apegado, no estoy diciendo que no ame las cosas materiales, estoy diciendo que mi dirección tiene que ser hacia lo superior, no hacia lo inferior, Disfruto y vivo las cosas del mundo, mas no dirijo mi vida en esa dirección, porque si no estoy frito. Lamento decirlo, pero la mayoría hace eso. Busca el reino de los cielos y lo demás se dará por añadidura, hombre. ¿Mm? Eso es el orden y luego el amor. Vamos entendiendo. Como lo vemos en el arte, también en mandalas, fractales, el universo entero, todo, todo tiene un orden. y Todo fluye de acuerdo a una armonía, una sincronía maravillosa, excepcional, que también podemos traducir por amor. ¿sí? Y a partir de ahí es que las cosas positivas se dan, porque hay serenidad, hay paz y hay orden. Jesús decía cuando se presentaba a un grupo de personas, a sus discípulos, las pazes con vosotros. Partamos de ahí, empecemos de ahí. Si no, ni me hablen, ni me llamen. Porque ese trabajo y esa labor de establecer el orden depende de nosotros, no de los maestros ascendidos. Depende de nosotros, porque nosotros hemos transgredido eso. Ustedes dirán, bueno, pero si yo lo recibí como herencia, como ADN emocional, ¿qué culpa tengo yo? Total y absoluta. Total y absoluta responsabilidad, porque salva? Tiene un pasado, tiene un pasado que tal vez no lo recuerdes, pero tiene un pasado que embona perfectamente al karma, también llamado familiar. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Vamos conjugando todos los aspectos. Porque cuando doy una plática yo conecto todo. Para que entendamos que todo es uno. No me vengan a mí que esto, que lo otro, que aquello, porque estaríamos sectarizando. Y eso es un gravísimo error. Ah, no, yo soy de constelaciones. Ay, no, yo soy de Reiki. Ay, no, yo soy de esto y del otro y de aquello. Biodecodificación, PNL y no sé qué. ¡Hombre! Si no has conectado y no has comprendido, no eres nada. ¡Nada! Vamos entendiendo. ¿Sí vieron? ¿Sí vieron por qué? Les decía en un principio, antes de comenzar la grabación que era, era muy bueno tener estas luces para no ver ciertos rostros, porque a algunos les golpea, les choquea. Pero es mi deber enseñar esto. No es que yo quiera golpear a las personas. Lo que quiero es despertarlas. Y que no se sectaricen y que no se fanaticen, porque entonces la espiritualidad se perdió. Se perdió. Bueno, sí, seguimos entonces. Eh, el derecho entonces a pertenecer para toda persona es importante decía Bert Hellinger y toda persona tiene la necesidad de pertenecer a un grupo el primer grupo es la familia, por supuesto, de origen si, si está excluida, pues entonces se siente muy dañada, muy lastimada ¿Sí? el segundo es respetar los lugares su orden como decíamos hace un rato también, aceptar y cumplir las normas convenidas para hacer prevalecer el orden. Eso es fundamental en todos los ámbitos, en todos los aspectos y también en la familia. Si somos papá debemos cumplir la función y el orden de papá. Si somos mamá, de mamá. Si somos hijos, hijo. No como se ven muchas veces en donde el hijo es el líder ahí y la mamá se encarga de todo, el papá está tirado por ahí. Bueno, hay un montón de casos de todo tipo, ¿no? O la mujer también, no, no, no haciendo nada y no... no, no re... Bueno, ese orden es fundamental. Por eso no cualquiera debiera de tener el derecho de formar una familia. Y esto es importante. ¿Cómo es posible que cualquiera pueda reproducirse y traer hijos al mundo? ¿Cómo es posible que traigamos niños inocentes a senos familiares absolutamente enfermos? eso algún día tendrá que cambiar, la evolución nos lleva a eso, tendremos que rendir muchas pruebas antes de tener el derecho de poder tener hijos, los cátaros decían que la sugerencia de ellos era no tener, así decían los cátaros, es más simple no tener, pero si los tienes, porque daban libertad siempre, no si los tienes prepárate mucho hombre, trabaja en tu interior, Fíjense, miren qué sabio, qué sabio consejo. ¿Mm? Bueno, también reconocer los que vinieron antes es fundamental, es importante darle ese reconocimiento. No porque yo estoy casado con mi esposo o mi esposa en segundas nupcias, tiene un ex, ah, no, no, esa no existe, no me la nombres, no me la traigas, eh, eh, Anecdóticamente, ni en recuerdos... ¿Pero cómo? Yo, si me caso contigo, no quiero saber nada de tu pasado. No, ¿pero cómo? Estamos cercenando a la persona a nivel emocional y estamos desequilibrando todo. Tenemos que abrir nuestra mente y nuestro entendimiento y, y pues, entender que todos tenemos un pasado y que hemos vivido cosas y que hay gente importante antes durante y después también de nosotros. ¿Sí? ¿Comprendido esto? Y bueno, también algo fundamental que decía Bergelinger y que por supuesto tiene que tenerse bien en claro para todos nosotros y que generalmente no se tiene en claro. Yo lo veo en las terapias. No se tiene en claro. Todo lo anterior y esto. Es el mantener el equilibrio entre dar y recibir. Equilibrio. ¿Sí? No es que solo doy si tú me das. No, no. Estoy manteniendo el equilibrio porque a partir de ahí surge el amor. Yo no puedo estar dando, dando, dando, dando a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa. Doy, doy, doy y no recibo. No. Estoy generando un problema grande ahí. Estoy dañándolos a ellos y me estoy dañando yo, por supuesto. ¿Uno cree que solo es uno o aquel que está dando el que se daña? No, también resultan dañados las personas que están recibiendo en exceso por responsabilidad de la persona que está dando. Yo doy después lo que haga. No, no, sí importa. Es tu energía esa. Si ¿Sí entendemos esto, es profundo. Nos lleva a nosotros a replantearnos un montón de cosas. ¿Cómo saber hasta dónde dar lo sentimos, hombre? Uno tiene que dar cuando no hay esfuerzo en el dar, cuando uno siente alegría, dicha, pero cuando ya siente un conflicto interno, ya, ya ahí no tiene que dar, tiene que detenerse. Y no porque está siendo egoísta, sino porque no corresponde. Y si lo hago, genero karma, genero problemas, genero dificultades, enfermedad ¿sí? entendemos eso entonces los cuatro puntitos derecho a pertenecer, respetar los lugares u orden reconocer lo que vinieron antes y mantener el equilibrio entre dar y recibir ¿sí? bueno, eh, hablar un poquito del trauma antes de pasar a las citas bíblicas y ya con esto ir terminando, ¿cuánto vamos Ricky? a todo esto de la plática una hora, una hora diez, bueno sí estoy bien generalmente son de hora y media así que me <ríe> voy a explayar un poquito Entendamos qué es el trauma. Un trauma es la repetición de una amenaza que nos supera y choquea como accidentes, terremotos, torturas, guerras o muerte. También están el abuso, la separación temprana de padres, la violencia y el maltrato. ¿Sí? Lo más seguro es que haya de eso en nosotros. ¿Mm? Y ese trauma está alojado en el subconsciente y ese trauma tiene que ser trabajado. Porque es una energía que está congelada y pasa a formar parte del sistema nervioso. Y es de ahí que luego vienen las enfermedades físicas. La enfermedad física no surge a partir cuando ya los síntomas físicos se están dando. Ah, mira, me detectaron tal enfermedad o cáncer. O... Ya ahora estoy enfermo, antes estaba saludable. No, no, no. Yo venía enfermo desde hace muchos años atrás. Tal vez traía la enfermedad arraigada en el alma desde encarnaciones pasadas a mí me ha tocado resolver muchos traumas no de esta vida, de otras vidas ¿Sí? no solamente yo que no soy nadie, yo no tengo renombre yo vivo en una ciudad perdida ¿no? en el mundo, hay gente que vive en Nueva York con renombre con, con doctorados en Harvard que también lo dice, bueno no me crean a mí, créanle a a esas personas. ¿Sí? Brian Wave, por ejemplo, se me ocurre. ¿Eh? Entonces, esa energía congelada genera síntomas que son muy bien percibidos por nosotros, como el miedo, la depresión, la confusión, el estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando sentamos eso, también la ansiedad, por supuesto, cuando sentamos eso, Ahí hay un trauma alojado en el inconsciente. No sabemos de qué se trata, pero ahí está. Entonces estamos enfermos. Ah, entonces ¿qué es lo que hacemos? Tomamos medicamentos, pastillas. Y las tomamos para ya no sentir esa depresión, esa enfermedad. ¿Pero qué estamos haciendo? Si sabiamente la naturaleza nos está mostrando que hay algo por resolver, yo entonces lo cancelo, lo anulo, lo bloqueo. Sí, eso es lo que decía el doctor Hammer también. No, hay que profundizar, hay que trabajar eso. Eh, luego de una situación traumática le sigue un gran temor interior a reencontrarse con dicho recuerdo, ¿no? Y a veces es necesario eh, elegir un representante cuando se constela, ¿no? Es tan fuerte ese trauma que voy a trabajar que es muy práctico y funciona mucho, como les decía hace un rato, poner un representante. Entonces uno al verlo de afuera puede percibir mejor sin tanta afectación y se pone a la distancia, puede ser cerca del que te está representando a ti cuando estás constelando o puede ser cerca, los más traumados, <ríe> cerca de, de, del constelador, ¿no? Aquí me agarro, no me sueltes. Porque aunque no esté ahí, pues lo estoy viviendo también. Bueno, más o menos entonces eso es la constelación, ¿no? Más o menos eso es lo que trabaja, eso es lo que sana. Pero yo les había prometido las citas bíblicas que refuerzan esto. Primero hay que entender que el clan familiar penaliza las disidencias y los anhelos de libertad o el desarrollo de la conciencia de cualquiera de sus integrantes, porque estas iniciativas implican el surgimiento de situaciones novedosas y desconocidas que pueden ocasionar inestabilidad y por tanto llegar a poner en riesgo la supervivencia del grupo. ¡Acaput! Aquí los maté. Bueno, porque estoy dando ese otro paso cuando ya hemos sanado cuando ya hemos curado cuando ya nos hemos armonizado paso que la constelación y el trabajo interior nos lleva luego la familia no te suelta no, te suelta voy a seguir y luego basado en la Biblia todo esto ¿sí? si un miembro del clan esto está bien estudiado en psicología ¿eh? no lo estoy diciendo yo ¿Eh? ustedes pueden como les decía hace un rato ver a gente de renombre no a mí que yo no soy nadie o mejor dicho, el que habla de manifestación mística nada más, <ríe> que vive en Ciudad Victoria. Pero si un miembro del clan adopta conductas al margen de las contempladas y admitidas por el grupo, los otros integrantes pueden advertir signos de traición y condenarán o rechazarán esas iniciativas, amparándose en las costumbres, creencias y prejuicios presentes en el inconsciente familiar. Otro baldazo de agua fría. Eso es así. Para la gente que se dedica a la constelación, o sea, esto lo tiene que tener en cuenta. Bergelinger no trabajó esto. Digo, es maravilloso, es maravilloso que haya trabajado y haya, nos haya brindado y nos haya propuesto todo eso. Yo le agradezco y todos nosotros le agradecemos esta fantástica herramienta. Pero hay mucho más allá luego de este sistema. Porque... Estar dentro del sistema nos hace creer que fuera somos frágiles y estamos expuestos o en peligro. Claro, la decisión no es fácil, pero son precisamente esas iniciativas valientes y desafiantes las que nos enriquecen y hacen progresar. Por ahí tenemos una charla, la soledad del camino espiritual, ¿no? Hemos hablado de ese tema. Eso sucede. ¿Mm? Uno está bien con la familia, ya ha armonizado, ha sanado un montón de cosas, costó trabajo. Pero como les decía recién, ese es el punto de partida, no el punto final, no la meta. Según las constelaciones, el individuo es parte del sistema. La individualidad absoluta no existe. Lo individual se crea y se forma en lo colectivo y esta interacción va mucho más allá de nuestros deseos. O sea, nosotros somos un cúmulo de esa historia familiar o de esa historia del alma de toda esa personalidad, de todos esos egos de todo eso pero... ¿esos somos nosotros realmente? No, el ser está más allá y para que el ser brote pues hay que dar ese paso fuera del sistema familiar luego claro, si la familia lo hace con uno, maravilloso, vamos todos juntos y de la mano es que no hay complicación pero generalmente no es así Cuanto más encontramos, cuanto más entramos en un sistema, sea cual sea este sistema, más densa es la interacción y la dependencia. Cuanto más identificado estés. ¿sí? Es enorme esa dependencia. Por eso, poco a poco nosotros tenemos que ir descubriendo que no somos esta persona con este nombre y apellido y esta nacionalidad. Tenemos que ir poco a poco avanzando en esa identidad profunda de nuestra verdadera persona, que es un ser atemporal, que es un ser excepcional, pura luz, y que no pertenece a ningún sitio o a ningún lugar, es del universo. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Esto ya es en un nivel avanzado. Y fíjense ustedes, miren, no lo digo solamente yo, lo decía Jesús a esto. Y voy a sacar algunas citas. Y porque la familia vive en nosotros y puede tornarse en una trampa. Jesús dijo, Mateo 10, 35. Porque vine a poner al hombre contra su padre, la hija contra su madre, y la nuera contra su suegre, los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Eso lo dijo Jesús, no lo dije yo. Esto sucede cuando una persona, ya luego habiendo sanado, habiendo limpiado, habiendo curado, habiendo logrado desarmonía, ya quiere buscar algo superior, algo que corresponde y pertenece a otras realidades, a otras dimensiones. Se genera conflicto, yo los tuve, muchos de los que están aquí los han tenido, los que me ven allá de la, de la pantalla los han tenido, porque eso sucede. Y no había ningún problema con la familia, todo estaba bien. O oh, relativamente bien. ¿sí? Fíjense, acá estamos revelando muchas cosas conectadas con las constelaciones familiares, de las cuales a muchos no les va a agradar, pero esto es así, yo tengo que hablarlo, es mi responsabilidad. Mateo 10.37 dice, el que al padre o a la madre ama más que a mí, no es digno de mí y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí ahí está claro nosotros somos personas para no mantenernos de forma permanente en un estado tibio a los tibios los vomitaré ¿no? ojo, eh, yo no soy de ninguna religión eh, de ninguna yo soy una persona espiritual que estudia a todos los maestros pero traigo las citas de Jesús porque no me las van a contrariar, esto lo saben todos. Y no las repiten porque o no las dicen mucho porque no son las populares, pero eso está ahí en los canónicos, no en los apócrifos. Que los apócrifos hay mucho más, ahí tengo charla bueno. Si quieren profundizar todo esto, ahí está. En Lucas 9, 61, también otro dijo, Te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. O sea, solamente irse a despedir. O sea, maestro, Jesús, Joshua, ya vengo, te sigo, me gustas, me encantas, quiero seguir todo esto, pero déjame que les voy y les aviso, no había nada de malo, se supone eso, en eso, ¿no? Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Claro. Porque eso muestra el apego todavía. Eso muestra que no está preparado para avanzar a las grandes ligas todavía. Todavía tiene que seguir sanando su constelación. Digo, la mayoría de nosotros estamos en esa condición posiblemente, pero esto hay que saberlo. Esto hay que tenerlo en cuenta, tenerlo consciente. Si no, no vamos a entender realmente a Jesús. Eh, en Lucas 9.59, a otro dijo, sígueme, pero él dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo, deja que los muertos enterre, entierren a los muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. O sea, ni siquiera lo dejó enterrar al muerto. Fíjense qué maestro tan exigente era Jesús. Y los grandes maestros son así, porque los grandes maestros buscan que nosotros nos salgamos de la Matrix, nos salgamos del sistema, de todos ellos. Claro, en primer lugar y en primera instancia hay que armonizarlo. Tenemos que buscar el orden, tenemos que hacer fluir el amor y la paz y la serenidad. A partir de ahí comenzamos. Sí, se va entendiendo esto. Muy importante, ¿eh? sumamente importante. Y por último, en Marcos 3.32, ya para ir finalizando, y había una multitud sentada alrededor de él y le dijeron, he aquí tu madre y tus hermanos, están afuera, te buscan. Respondiéndoles, él les dijo, ¿quiénes son mi, mi madre y mis hermanos? Hermanos, eh, pero bueno. <risa> ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo los había olvidado? ¿Tenía amnesia? ¿Qué le pasó? ¿Qué le ocurrió? Y mirando en torno a los que estaban sentando, sentados en círculo a su alrededor, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Tremendo. Y si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, esto en Lucas 14, 26, fíjense, así lo habla. A su, ma, a su mujer e hijo, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Habla contundentemente entonces de ese otro estado. sí Bueno, no quiero seguir extendiéndome entonces, no quiero seguir metiendo el dedo en la llaga entonces. <risa> Pero yo no puedo, no puedo abordar estos temas sin hacer referencia a esto. A todos nosotros nos falta mucho por trabajar. A todos, a ustedes que están detrás de la pantalla, a los que estamos aquí, por supuesto, pero esto hay que tenerlo en claro. Tenerlo en claro porque ningún sistema nos va a dejar liberarnos. Salir de la ilusión, dar ese brinco a esa realidad superior, va a significar un total y absoluto desapego. No significa que detestemos... Rechacemos a la gente. No, no es eso. Se trata de que, a pesar de que las personas nos quieran jalar hacia atrás, yo sigo volando. Yo no me detengo. Yo me mantengo perseverante. Me mantengo amando a la divinidad. Porque mi origen, mi origen no es en la familia. Mi origen está allá, en la ciela, en el cielo, en las estrellas, en el reino espiritual. Y hasta aquí, llegamos entonces con la plática. Muchísimas gracias. Gracias por asistir y gracias a todos, eh, y gracias a ustedes. Muy bien.